Y queremos ver la realidad hasta el día de hoy, jueves eh, 16 eh, de abril. Eh, buenos días, eh, Méndez. Buenos días, eh, Santos. Gracias por, por aceptar nuestra invitación. Eh, saludos a todo, todo el toque mediodía. Buenos días, San Francisco y todo el país. La situación no ha hecho estar aquí desde casa, estar conectado con ustedes. Pero nada, eh, seguimos trabajando y más que la población eh, siempre te pide información y que se aclargan cosas que a veces se, de, se desinforman. Y creo que todos estos medios que trabajan en la calle y periodistas hacen esa labor para que la gente no se desinforme y, y se mantenga con la verdadera información, porque eso a veces causa a muchas personas hasta desesperación o, o, o dicen nombres falsos, por ejemplo, y eso crea eh, de, de, de, desasiego en, en la población y yo creo que la mejor forma de que las personas en su casa se mantengan bien informados es que un grupo de personas se mantengan trabajando. Eso sí. Eh, Franklin Santos, sabemos que anda, tú andas de lleno en las calles. Incluso eh, sí. te hemos visto y, y te hemos soltado que te proteja porque este virus es de verdad y mata de verdad. Y veo que ustedes están bastante expuestos, eh, andando todas las calles de la de San Francisco Macorís, la provincia de Duarte. Cuéntame la realidad, Franklin, que tú estás viviendo eh, en las calles, tú que estás de lleno trabajando. Bueno, realmente, Roberto Neri, muy buenas tardes a todos. Eh, la verdad que un poco, eh, decirlo así, eh, preocupante la cantidad de personas eh, que están en las calles exponiéndose, sobre todo personas que tuve que salen eh, prácticamente a hacer nada. Eh, en los bancos tuve la cantidad de personas haciendo fila en, en algunos supermercados e incluso hasta en el mercado improvisado de la calle Castillo, el cúmulo de personas que se que se juntan ahí y eso es realmente preocupante. Mientras aquí en San Francisco no haya mano dura y haya un toque de queda 24 horas yo creo que San Francisco de Macorís no va a salir de la pandemia, sobre todo por el por la persona no tener conciencia realmente de lo que implica este, este virus y alarmante la cantidad de personas que andan en la calle juntándose y sobre todo en los barrios que tuve que se juntan a eh, hacer coro a beber cerveza, y eso es un foco de contaminación, de propagación, perdón, del COVID-19. Ayer en el, en el todos los días estamos saliendo con la policía lo que es el, el, el recorrido del toque de queda que hace la policía. Es increíble la cantidad de personas que siguen siendo apresadas, porque están violando el, el toque de queda. Sí. Eh, mira, Franklin, eh, desde hace días, bueno, desde esta pandemia, hemos estado solicitando y el, el toque de queda eh, 24 horas, el cual muchos empresarios, y entendemos que ahí es que está la disyuntiva, eh, muchos empresarios se van a la parte legal, sobre eh, que dicen que no es constitucional eh, el asunto de la democracia, prohibir eh, la salida, pero realmente yo creo que están pensando más en la parte económica que en la parte humana. ¿Por qué? Mira, ahora mismo eh, estamos recibiendo un comunicado del Colegio Dominicano de Periodistas eh, que propone el cierre parcial por 24 eh, horas en la provincia de Duarte. Porque obviamente no es un cierre de 24 horas que tú estar en la casa sin salir sino con, con ciertas restricciones más fuertes. Queremos la bienvenida a Félix Vargas, eh, popularmente conocido como Kequi, de Agenda56.com. De Agenda Gracias, Kequi, por permitirnos entrar a este diálogo. Y como te mencioné, eh, cuando te invitamos, eh, ustedes que son los protagonistas, que están arriesgando su vida, que están arriesgando su familia, porque cada vez que ustedes salen, eh, tienen una exposición muy alta y pueden enfermar a su familia de este mortal virus, que no es un relajo y que está matando, pero ustedes son los que andan en la calle y queremos saber sobre la situación hasta el día de hoy del de, de COVID-19 con el plan eh, de la provincia de Duarte que encabeza el doctor Amado Báez. A ver si verdaderamente estamos teniendo ese, ese resultado que queremos todos sobre eh, la guerra, la lucha contra el COVID-19. Eh, buenas tardes, Roberto. Gracias por, por invitarme a, a, a tu programa. Mira, Roberto, tú sabes que esta situación que está viviendo San Francisco de Macorís es una situación difícil. Difícil en qué, en qué sentido. Todavía se mantiene la gente aglomerándose en los bancos, los supermercados, en el mercado municipal y todo eso. Pero como tú entenderás, tú sabes que este virus, que el Ministerio de Salud Pública lo declaró un virus comunitario, este virus inició... Por la parte pudiente de San Francisco de Macorís, salida Santo Domingo, donde muchos de estas de estas personas eh, ha, han sido eh, aisladas en sus hogares. Y tuve la cantidad de personas que nosotros tenemos, tenemos hasta ahora en San Francisco de Macorís fallecidos. El ministro menciona unos 61 o 63 personas, pero te recuerdo que antes del 15 de marzo ya habían fallecido 17 personas aquí en San Francisco de Macorís. De forma repentina. Pero yo lo que me, imag me imagino es, con esta situación, y es que lo mantiene como que dicen la parte de los ricos estén en esto. ¿Tú te imaginas este virus en Mamatingó, Víctor Valle, Lo Espínola, eh, esos lugares vulnerables que duermen hasta cinco y seis personas en una sola habitación? Entonces, tú sabes cómo estaremos nosotros eh, recogiendo los muertos. O, en la calle. O, Hoy mucho en las calles lo estaremos nosotros recogiendo. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno en San Francisco de Macorís? Nada. Lo único que el gobierno ha hecho ha sido militarizarnos. Y nosotros no estamos en problemas ni estamos en huelga Nosotros nos estamos muriendo. Entonces, tú ves que hubo una situación y, y vinieron unos 150 militares al, a la fortaleza Duarte, 150 policías, al cuartel general, hacen... Eh, patru patrullaje mixto, pero salen a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la mañana, que inicia el toque de queda, pero y de 6 de la mañana a 5 de la tarde, la gente se mantiene en las calles y todo eso. Entonces, entonces, en los otros días viene el ministro de Defensa, el jefe de la policía, eh, está Daniela Gonel, el jefe del ejército, el jefe de la marina. Y nos envían a nosotros, al general Méndez, del COE, con todas las instituciones que componen esta institución. Roberto, nosotros no estamos para que no, para que no estén tirando cloro en los centros, afuera, en, en las calzadas ni en la calle. El virus no está en el aire. El virus está entre las personas que se viven contagiando uno con otro. O sea, nosotros necesitamos eh, acciones contundentes por parte del gobierno. ¿Tú entiendes? O sea, no es posible de que la gente en el día de ayer, en el Banco de Reserva, válgame la, la, la mención, el Banco de Reserva, había más de 500 personas. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, tú... Eso, es, eso es así. Hemos estado eh, eh, todos los medios a una con ese tema de, de, de, de la gente que sale a las calles. Quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Miguel Montilla de Tu Voz RD. Eh, me parece que está eh, con nosotros. Vamos a ver, Miguel Montilla, eh, eh, buenas tardes. Gracias por sacar de tu tiempo. Sabemos que, que estás en medio de, de, una, de un proceso de, de, de periodístico de investigación, pero te agradecemos que estés con nosotros. Miguel Montilla, gracias por estar aquí. Bueno, pa parece que Miguel Montilla salió, porque así si lo tenemos, eh, señor director un poquito el problema con la computadora que se nos frizó, la computadora del canal, y ahí no hay nadie, porque el máster está en su casa. Pero bien. Eh, quiero aprovechar días... para hacer una pregunta, saludarlo a los tres, y a la vez es felicitarlos por la gran labor que están haciendo informados. Eh, al principio que se produjo la cuarentena, salió un decreto que después desmintieron de parte del gobierno sobre limitar la la expresión, la libre expresión, sin embargo, aunque se desmintió el mismo, han habido personas del sector periodístico que han dicho que pues lo mismo corre cierto peligro. Desde su punto de vista, su óptica, ¿creen ustedes que realmente el sector periodístico, el sector de prensa, está limitado o se podría llegar a ver limitado? Bueno, eh... Si bueno, me la, bueno, me imagino que tú sabes que en, en, el, en la provincia de Puerto Plata y antes de ayer fue apresado Gracias. también un joven en Tenares por denunciar, por escribir que había fallecido el doctor Cruz Jiménez. Sí. Mira, el gobierno ha tratado, el gobierno en sí, ha tratado de incentrar todo en lo que es el ministro. Si tú buscas... Eh, las informaciones en, lo, en, en la DPS, en la regional de salud, ellos no tienen potestad para, para dar ningún tipo de información. Todo lo incentran en el ministro. Y la prensa claramente tiene que decir lo que el ministro eh, manifiesta todos los días. Por ejemplo, para nosotros darnos cuenta de que el ministro estaba hablando mentira desde, desde el principio, tuvimos que eh, poner un, un equipo de, de, de, de, de agenda frente al hospital, para nosotros hacer contacto con los familiares de aquellas personas que habían fallecido. Entonces, claro que se, que se ha limitado el trabajo de la prensa, tú me entiendes, e incluso hay pueblos y provincias que han sido hasta amenazados por comunicadores y, van, y han tenido que bajar hasta la presión en torno a esta situación que estamos viviendo. Es decir Así. Que, eh, Franklin, eh, tu experiencia, por ejemplo, eh, ahí hay un caso, pero se comparó con el caso de... de, de, de el comunicador casal que hizo una información es falsa y que por simple él decir y decir que se equivocó no hubo un proceso legal contra él sin embargo contra este colega de, de tenares eh, fueron con un aparataje y se lo llevaron esposado y le presentaron cargos incluso cargos de delito eh, eh, tecnológico mira qué pasa roberto eh, en primera instancia eh, quizás por decirlo así el gobierno no públicamente quiera acuartar a los medios. Pero ¿qué sucede? Ahora mismo ellos hicieron eh, fuerza al, a la ley de, de desinformación por el estado de emergencia que estamos viviendo. Ahora bien, como medio, ahora mismo uno lo que tiene que hacer es lo mismo que dijo eh, que Tú tener la base para tú hacer una denuncia y en caso de que te pueda eh, perjudicar pues ya tú tienes eh, la fuente de lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, me acuerdo en un caso, cuando denunciamos el, el, que este joven del, del Bravo murió por COVID-19, nosotros recibimos fuerte represión, porque en San Francisco de Macorís no había caso de COVID-19. ¿Qué pasa? Que por la presión que había, y ya nosotros teníamos la prueba, o el ministro, ¿cuándo fue que vino a confirmar eso? Tres días después. O dos días después. Entonces, el, la, la prensa y los medios ahora mismo es muy grande y muy amplio. Y en este caso, todos los medios están unidos. Y todos los periodistas, en su gran mayoría, que es muy difícil que el gobierno quiera eh, faltar la libre presión, a pesar de que ellos quieren hacer fuerza mediante la ley que tienen de... de hay difusión de libre pensamiento y por ah, no. delito electrónico. Exacto. Eh, pero, eh, Frankie, pero a, a, actualmente al día de hoy, eh, eh, y también a Kequi y a Genesis, y lamentando que Miguel Montilla parece tuvo problemas con la conexión, porque me hubiese gustado escuchar su opinión, también anda en la calle. Al día de hoy, eh, ese plan que ha mencionado el doctor Amado Weiss, eh, ¿está funcionando? ¿Estamos teniendo resultados? ¿Entienden ustedes que ha bajado eh, eh, la cantidad de contagios de las personas fallecidas? Eh, eh, que ha bajado también eh, la asistencia o las emergencias en el Hospital San Vicente de Paul, en el Centro Médico Siglo XXI, en Neme y los otros demás centros, que eh, es una problemática, aparte del virus, la saturación de las emergencias en estos centros. Alberto, eh, por ejemplo, quiero, quiero secundar lo que dijo aquí ahorita, y mira qué pasa. Yo siento que ahora estamos mucho peor que antes, en el sentido de cómo vaya la pandemia. Aquí dijo algo muy importante, que eso se tiene que analizar, que siempre se analiza en el estado social de, la, de, la, de las ciudades, es el factor de qué es clase media, la gente que la clase alta, y los de abajo. Cuando empezó la pandemia, y que estaba mencionando eso, la clase alta siempre va a tener, y la clase media, va a tener una preponderancia de quién fallece. Si una persona que es clase media o clase alta falleció, todo el mundo va a estar a la, a la alerta. Y ese dato va a alarmar a todo el mundo porque es muy conocido. Pero ¿qué pasa? Últimamente han comenzado a fallecer y a tener más infectados personas que, que no son de la clase media tanto, sino va, va, va está comenzando a entrar en, la, en, la, en la, clase, la clase baja de San Francisco de Macorís. Y eso, eso es lo que te va a determinar de cómo va a venir el, eh, esa pandemia como dijo Peck y si se mete ahí en los barrios como Viterbares, Ibermatingó y, y, si, y sectores así entonces cuando llegan esos casos que comienzan a aumentar, nosotros deberíamos estar más alertados que antes entonces, ¿por qué? porque ahora los casos cuando tú estás revisando, hay muchísimos más casos ahora, no te puedo, no te puedo negar que en algunas clínicas, en algunos clínica, hospitales todavía no se ha visto el fallo en sentido de atención o sea que haya, visto, que haya habido muchos reportes de decir bueno tal clínica o tal hospital está fallando en tal, tal, tal situación todavía yo no he escuchado todavía eh, muchas denuncias sobre eso pueden existir, okay. pero no hay tantas ok, pero, vamos a darle, bienvenida. Mira, eh, eh, gente, excusa, darle mira. la bienvenida y eso pasa déjeme darle la bienvenida a Miguel Montilla de Tu Voz RD que está conectado con nosotros eh, buenas tardes Miguel, gracias por, por acompañarnos en este panel que quisimos hacer con ustedes los protagonistas de la prensa de aquí de la provincia de Duarte bienvenido eh, Miguel vamos a decirte en línea Miguel Miguel, está en línea. Vamos a ver. Bueno. Eh, mira, Roberto, eh, hay, que... hay una situación de que nosotros no sabemos, porque eh, simplemente tú sabes que el ministro es eh, el que maneja toda esa parte. Nosotros no sabemos en San Francisco de Macorís cuántos, eh, cuántas infecciones hay, quiénes personas se infectan, cuántos en el día de hoy. Porque, mira, incluso nosotros tenemos ni el control de los muertos que van aquí en San Francisco de Macorís, porque. El que se muere en, el, en X centro clínico privado, ahí mismo le hacen su acta de defunción. O sea, no es posible, no es posible, nosotros lo podemos contabilizar ahí, porque no podríamos nosotros poner un personal en cada centro de eso. Mira, Roberto, eso del plan Duarte, eso todavía en San Francisco de Macorís no se ha implementado, porque nosotros no tenemos ningún plan, porque solamente la gente no se nos sigue muriendo. Entonces, ¿tú sabes qué es lo penoso de esto? De que la gente se nos sigue muriendo y nosotros tenemos que enterrarlo como animales. ¿Tú Mira, un eh, ejemplo... Escúchame, Keki, que, que, que, que, escúchame, eh, sobre bueno, eso... Este, eh, yo acabo de dar una noticia, eh, eh, la gobernación anunció, pero que el señor, el doctor eh, Amado Vázquez, incluso ahorita lo confirmé con, con el señor Samir Rice, están dando eh, la facilidad a las personas que, eh, que se le muere un familiar del de traslado e incluso hasta el entierro a través de fuentes de luz, incluso a unos teléfonos. Para que la persona llame. Eso, eso, ustedes tenían conocimiento y está funcionando. Sí. Mira, Roberto, eso es lo lamentable de eso. Yo las noticias ni la difundo, porque yo lo que quisiera es que mi gente no se muriera. ¿Tú me entiendes? Yo no quisiera que mi gente se muriera. Nosotros necesitamos soluciones. ¿Tú me entiendes? Porque mira, mira un ejemplo. Antes de ayer, Rubén Darío Paulino Sen, el ministro de Defensa, manifestó que en las calles de San Francisco de Macorís, o sea, en la fortaleza Duarte, habían 21 casos confirmados de internos que están ahí guardando prisión. Y tú sabes que lamentablemente falleció antes de ayer un amigo, un hermano de nosotros, el hermano de Jesús Lizardo, que guardaba prisión preventiva en la carcelita del Palacio de Justicia. Bueno, a raíz de, de esta muerte, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Público e hicieron unas pruebas, hicieron 10 pruebas en esa carcelita donde salieron dos oficiales positivos y un interno. Dio positivo que guarda prisión preventiva. Pero ahí hay, ahí hay 23 personas que están guardando prisión, prisión preventiva. O sea, faltan 13. En el día de hoy, yo de casualidad pasé por ahí y veo a esta persona que está siendo trasladada en una ambulancia. De la carcelita de la preventiva, del Palacio de Justicia. ¿Tú sabes dónde lo estaban trasladando? Que yo pensaba que lo iban a trasladar a un centro de aislamiento, porque esa persona guarda prisión preventiva. Y además, el caso que él tiene, guarda guardando prisión, no es un caso grave. Roberto, lo llevaron a la Fortaleza Duarte. Cuando el ministro me denuncia que tiene 21 casos confirmados, entonces, ¿cómo es posible que tú vas a llevar este interno que dio positivo al COVID-19? tú lo vas a ingresar a una fortaleza donde hay persona que, más, más personas que hay ¿Tú entiendes? Entonces, Increíble. Nosotros lo es, es, es, es, que es, es, estamos que, haciendo es dando pat que aquí? escúchame que te interrumpa, porque Montilla anda en la calle y está haciendo un operativo y queremos aprovechar que esté con nosotros aquí y darle la bienvenida. Eh, gracias, eh, Montilla, de eh, Tu Voz RD, por entrar a este panel eh, con los demás colegas eh, de, la de los diferentes medios digitales eh, los protagonistas que están en la calle arriesgando su vida y tú eres uno de ellos también que está trabajando eh, arriesgando eh, contagiarte con el virus o llevar el virus a tu casa así que te damos la, la buena tarde y gracias por, por entrar a este, a este panel eh, Montilla nos escucha Parece que, que, que Montilla está conectándose de su celular. Montilla, ¿no se escucha? Montilla. Montilla no se escucha. Bueno, parece que eh, está teniendo problemas con la conexión de su celular. ¿No se escucha, Montilla? No, eh, no, no te escuchamos, Montilla. Parece que tiene eh, el, el, el, el celular. No sé si, si nos está escuchando. Pero bueno, ahí vemos a Montilla que está anda en las calles. Eh, y yo, en lo personal, de verdad que me quito el sombrero y reconozco el trabajo que ustedes están haciendo, arriesgando su vida. Eh, hay otro tema que yo quiero eh, que ustedes me confirmen, sobre los, las áreas de aislamiento. Hay una controversia. Al principio eh, hubo mucha denuncia, principalmente por el área de aislamiento que está en, en, en los aguayos, donde las personas que lo estaban llevando incluso están temorizadas. Eh, y, y, y hubo mucha, muchas quejas. He visto que la queja o ha mermado o el, o el, o el área de aislamiento eh, eh, se mejoró, las condiciones. Frank Santos, usted bueno, ha ido por allá, eh, al área de aislamiento de los aguayos. Bueno, al parecer, Roberto, las condiciones han mejorado porque casualmente antes de ayer fueron trasladadas... Eh, antes de ayer... Fueron trasladadas 13 personas y ayer trasladaron 15 personas del Hospital San Vicente de Paul al área de Aguayo. Esas personas que fueron trasladadas allá eh, le, es para darle seguimiento y para hacerle la prueba en los próximos días porque no presentan síntomas, o sea, ya están recuperados de los síntomas, según lo que pude eh, conversar con un personal allá pero aparentemente las condiciones han mejorado un poco. Lo único que ellos tienen malo es que, por ejemplo, lo llevan allá, eh, te hacen la prueba y se olvidan de ti. Entonces, no hay un seguimiento real de lo de, de esa prueba. Por ejemplo, hubo un señor que denunció que le hicieron la prueba hacía cinco días o seis días y él había dado negativo y todavía estaba en el centro. O sea, no hay un seguimiento real. Y también otro dato, están sacando personal médico del Hospital San Vicente de Paul para llevarlo al, al centro de, de aislamiento de ahí, de Huiza. De o sea, tú no puedes quitarle un centro donde se necesita personal. Eh, eh, eh, de vestir un monje para vestir otro. O sea, Exactamente. Que eh, entonces, sí, están eh. quitando personal, sacando personal del hospital para llevarlo a Huiza cuando deberían de estar nombrando eh, jóvenes eh, que ya tienen su, su que te, tienen que necesitan su C4 ¿qué se llama? Sí su S4. Sí. C4 necesitan cuatro, su pues C4 cuatro, ellos, por ejemplo, eh, necesitan ese C4 ejemplo, eh, necesitan para C4, pero a, a, a realizar su su labor en el hospital Frank no te interrumpa que están solicitando médicos están solicitando médicos sí, médico, sí, ahora mismo sí el área de aislamiento ha mejorado pero y yo entiendo y también a mí me ha llegado de forma personal muchas denuncias de gente que lo llevan entonces están ligados manso con cimarrones, aquellos que están negativos con aquellos que están positivos. Entonces, si no hay un seguimiento, que es lo que nosotros venimos eh, también eh, alzando nuestra voz, pues la cosa no, no, no, no va a funcionar. Roberto, y, y sobre, que no, hay, eh, no hay una clasificación. De Neurisa, de, de la Plaza 12 Reyes, que ahí eh, incluso Keiki lo denunció, que el ministro mencionó que habían inaugurado esa área con 60 camas, tantas camas de, de cuidado intensivo. Eh, y eso, ¿está funcionando eh, ese centro de, eh, eh, alterno de, de mira, la Plaza José Reyes? Mira, Roberto, nosotros no sabemos cómo está el área de aislamiento. Tú, tú, tú sabes que esos apartamentos fueron construidos a raíz del paso del huracán María. ¿Tú te acuerdas de eso? Para aquellas personas que fueron golpeadas por este huracán y todavía la fecha que eso no se ha entregado. O sea, esos apartamentos estaban ahí... A lo que Dios quiera. Mira, las condiciones que tienen esos apartamentos se fueron eh, eh, acomodando en el ese camino sobre la marcha. Tú me entiendes, pero ahí no permiten ni que tú te paren en el frente. O sea, nosotros no sabemos, a menos que una persona que esté ahí nos manifieste a nosotros cuál o sea, es la, la situación. Prensa, ¿La prensa no tiene acceso a esos centros de aislamiento. No, no, Nadie. no. O sea, para no tú darte da te da te te frente. Lo que le estoy diciendo es que para tú darte cuenta de lo que está sucediendo en San Francisco de Macorís, todo está coartado. Tú tienes que buscar una gente que esté en, en, en el accionar de eso para tú darte cuenta. Pero está mira, dentro, está dentro. Ajá, mira, la situación que está viendo San Francisco de Macorís es precaria y crítica. Tú sabes que aquí se implementó un sistema 911, pero está todo esto, el centro clínico privado lleno y el hospital cuando una persona se pone, por ejemplo, que se pone malo, que le da un preinfarto, le da un infarto. ¿Tú sabes dónde esta persona tiene que llevarlo la gente de 9 11? Al traumatológico de la Vega. Y si hay una persona que está embarazada, tiene que llevarla al hospital de Salcedo. ¿Tú sabes cuántas operaciones, tú sabes cuántos partos hizo este día noche el hospital de Salcedo? 54 en la noche. Me imagino cómo estaban esos médicos haciendo todo esto. ¿Tú me entiendes? Están agotados. Pero, Roberto nosotros no estamos en una situación de pedir ni, ni, ni de exigir, nosotros lo que estamos en una situación es de agradecer Roberto, pero como nosotros y el gobierno principalmente no nosotros, no el gobierno nos ofrecen unas 200 camas ofrecidas por Luis Abinader y el gobierno la rechaza porque supuestamente inició un, un, un área de aislamiento en Huiza que todavía no está funcionando sin embargo el, el, el, el que el que en Luis Abinader en La Vega ya empezó a funcionar con un equipo médico un equipo médico que ellos mismos suministraron, ¿tú me entiendes? Entonces, nosotros, lo que nosotros necesitamos es equipo, equipo, medicamento y personal. Roberto, ¿tú sabes cuánto Hequi, tanque de oxígeno... X, sabes qué también está pasando? Eh, con ese caso de lo de la clínica, que como vosotros decías, que no, no habían habido un, de, un desbordamiento de mayor. Tú sabes que hay muchas personas que están teniendo miedo en llamar. Y tú lo sabes. Hay personas... Eh, que están en su casa y, y no se sienten los síntomas. Todos los síntomas. Por el hecho de que, una, no le hagan la prueba, no se, no se van a hacer, porque dicen que después lo van a mandar para un servicio específico y prefieren hacerlo en su casa. Hay muchas personas que han tenido el, el virus y están directamente en su casa por el miedo de o ir al hospital, o ir a una clínica, o ir a Aguayo. Entonces lo que hacen es que se mantienen en su casa. Muchas personas han fallecido en su misma casa por esa misma razón. Porque, por el miedo que tienen en llamar a nueve a, once a o a Ministerio de Salud Pública, porque ellos entienden que donde van a ir no le van a dar la atención, el que prefieren mejor morirse en su casa, y eso también está pasando. En el sentido político que estaban hablando, a mí me causa mucha curiosidad. La postura de muchos aquí en San Francisco de Macorís ha sido que estamos huérfanos de autoridades. Mi primera pregunta es precisamente si están de acuerdo con ese planteamiento. Y la segunda es que este 24 de abril está supuesto haber eh, toma de posesión de las nuevas autoridades electas. ¿Cómo creen que van a afrontar este brote aquí en la ciudad? Mira... Dame decirte. La primera pregunta, nosotros prácticamente estamos huérfanos de padre y madre. En, en autoridad se refiere. ¿Por qué? Porque el alcalde, eh, según cuando él tenía el virus, él estaba enfermo, no podía ponerse. Pero sin embargo él podía realizar su programa eh, diariamente. Se supone que el ayuntamiento tiene que tener una comisión para realizar las labores cuando el alcalde no está. El, el ayuntamiento no tomó ninguna iniciativa para controlar el virus en San Francisco Macorís. Ninguna iniciativa. Y así mismo lo hicieron muchísimo. Por ejemplo, el gobernador que salió con, con el virus también, debió de haber, haber visto unas personas que realizara las, las labores de la gobernación. Yo creo que la gobernación la cerraron. Entonces, el domingo pasado, cuando vienen las autoridades del, del COE, a realizar los operativos y a lanzar cloro, como dice Keke, a las aceras. Anunciaron que iban a hacer pruebas en cuatro puntos estratégicos de San Francisco Macorís. Esas pruebas llegaron, ya No, no, sea, no se han hecho. Porque okay. eso fue lo que dijeron, que iban a poner eh. cuatro puntos específicos para que la persona fueran con los síntomas y le hicieran la prueba. Sí, eso miren, miren eh, eh, eh, eh. Con, con el sí. enlace de ustedes, vamos a hacer una pausa. Y ya para cerrar y, y, este, este panel, vamos a hablar precisamente de nuestras autoridades y como digo, Frank, estamos huérfanos de padre y madre. ¿Dónde está el alcalde? Sí. ¿Dónde está el senador? ¿Dónde está...? Eh, bueno, el gobernador sabemos que está eh, lamentablemente sí, situación, pues, pero debe haber un equipo, un equipo que siga, porque porque el senador no esté, porque no esté el alcalde, porque no esté el gobernador, debe haber un equipo que siga la estructura y que siga funcionando, o sea, independientemente de la situación. Dios no lo quiera si el gobernador muere, Dios no lo quiera, la gobernación no se puede cerrar, o si el alcalde muere, la, la alcaldía no se puede cerrar, entonces vamos a hacer una pausa y, y, y vamos a aclarar eso a ver si las autoridades que nos están viendo ahora en algún momento sacan la cabeza. Vamos a pausa, señorito. <risa> <risa>